Vida, vía al culo, vida al culo, te aquí. Eh, otro vaqueta, eh. Otro Muerto. otro. Me encanta que no tengo ni una arma, bro. He sido uno. ¿Qué? Joder, que asco de arma, es? no, ¿eh? Están arriba, tío. Yo salte para abajo, mujer y pollo. No tengo arma. ¿Qué una, arriba? Buena. No veo a más nadie. No, pero falta gente, eh. No dio equipo, yo maté dos. Ya habrán tirado por otro lado, porque aquí ya no hay nadie. No, por ahí no, porque ahí estuve yo. no te que crearme otra vez la Mac, tío. Es no, que me hago el Gula, gula, ¿te caes? ¿También? Guau, wow, pues después me tira por este. Vale, vale. What is this? I'm hit, I'm hit. My teammate was I have Ufff, no está tocado, no está tocado, tiene pulido, tienes pulido, tienes pulido. Ah, vale, vale, me puse. Encima voy a cerrar la puerta y te doy el régimen. Joder, tío. No he armas, te lo juro, eh. Ay, bro. Quiero solo la diamante, para qué me cambié la MG? You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Se va, se va, se va, se va por aquí, creo. Sí. Sí. No hay paso que te ah, ah, dé. Abatido. El pida, el culo, de curar, culo, pida de curar, te muestro aquí. El angular, eh, otro va a ir, eh. Estos dos abatidos, estos dos abatidos batido. Yo valía el otro que ¿no? ha caído, eh. A ver, a ver, está cayendo, eh. ¿no? Aquí, ahí va, ahí va, ahí va. En Bunger Sí. Cuando arriba sí, tienda? Vale, también entiendo. Eran dos, tense, ten cuidado. Se en la puerta, tocaba, craqueado. ¡Sí, ¡Sí, Que pusheó, es muy solo Están apuntándonos, están apuntándonos. ¿De Con de el sniper, el sniper de la casa. De la casa, de la casa. De la casa. El marker Crackeado uno. También Crack me a mí. Está por la derecha de la casa. O por afuera. Eso sí, sí, sí. es una precisión. En serio, un precisión, bro? Uy, uh, son diferentes. Ah, no, lo mato Tensor. Vale. Te va el Tensor, te va otro. Ha salido uno. Bueno, Tensor, la gatita, la otra. Ya. El radar ya, está por aquí más o menos. ¿Te salen en el radar? Sí, sí. ¿Quién sí. marca en azul? Marca si puedes. Aquí ve, eh. donde yo, donde yo, donde yo. Ah, vale. No, no, no, no. Está corriendo el cabrón, le veo. Estoy yendo contigo. Marco lo trae. Joder, no. Tío. Vaya, sí. Ah, bro. Dame re, dame re a la izquierda, Dani. Ya va. ¿Qué? Ah, perdón. Sí. Son dos a cuarenta. A la izquierda, dos. Cuidado, eh. En la, la, la, la, la tienda, la tienda. En la tienda, en la tienda. Son tres ¿Qué? tú, son tres tú. Por eso. Cuídate no, de derecha, cabrón. ¡Gracias a los que están rematados! Estoy lagueado, bro. Estoy lagueadísimo, <risa> lagueadísimo, estoy. ¿Qué claro, es no lo que De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás ¿eh? No, claro, el, el, el que faltaba del otro team. 36 metros, o sea, son cual. dos, son dos. Estamos no, aquí uno. Hay uno. Sí, uno. Racheado. Bueno, Un tiro. ¡Ay! está aquí, todo aquí. Mejor oh, la puta. Otro, vamos o a sea, aquí un tiro. Oh, no tocaba, tocaba, no un tiro. Un tiro no, eh. Se mete chapas. Está chupando tormenta. No lo veo ahora. Pense, tienes uno detrás tuyo, ten cuidado. Muerto. Era otra jugada esa. Era el sniper que no se había muerto y se necesito bala de sniper si tienes toma toma si tienes en el carry hay gente eh vale podemos ir a revivir Sí, 52 metros en la tienda hay uno más. Hay uno o dos más. ¿Tiene armas que habéis matado? ¿Tienen dinero, tío? Sí? Que... Olvídate de la gente que está en el suelo, morico. Es lo que estoy viendo. No, no tienen nada. Cago en mi puta madre. Vamos a cruzar con un camión y si nos vamos a morir. Eh, gente aquí, gente aquí, gente aquí. Hay que escapar. lo veo. Vamos para arriba. Está arriba, bro. Ha ah, ha batido otro? ¿O cada otro. Queda otro, queda uno, queda uno. De no, se, se, se, se, me, ah, me estaba reviviendo, me estaba reviviendo. Yo estaba batido. Queda ya? uno, eso lo veo. Me mata el camión, bro. el camión para atrás, ¿no? Suele pasado ahí. No puede ser. no, bro.